Bendiciones, un saludo de la Habana Cuba, su hermano pastor Joel Cáceres Machín. Agradezco a Dios por darme esta oportunidad de estar compartiendo a través de este medio la palabra de Dios. También a los pastores regionales del ministerio de 48 horas en Cuba, a Jesús Yamitrey Mojarrieta, por permitirme ser parte del equipo de trabajo de 48 horas en Cuba. A Dios gracias por esta bendición que por primera vez estamos realizando este evento desde Cuba para el mundo. Deseamos que cada mensaje que se, está, que se va a estar compartiendo pueda ser de bendición para su vida. Realmente ese es nuestro mayor deseo voy a estar compartiendo un texto de, de la Palabra de Dios eh, que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 14, eh, versículo 15. Y le voy a pedir, por favor, que usted me acompañe allí con su Biblia para así también eh, ser parte ¿verdad? De, de este mensaje. Dice aquí la Palabra de Dios, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que está a que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la miel de la tierra está madura quisiera por favor orar Padre en nombre de Jesús te pido que esta palabra Pueda llegar ahí al corazón de mis hermanos. Dios mío, úsame como instrumento tuyo, Señor, en tus manos. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te digo amén y amén. El término cegar quiere decir cortar. Es un término un tanto agrícola. Normalmente la ciega es para colectar el buen fruto que la tierra da. Pero también se ciega para cortar la hierba mala y productiva que echa a perder la cosecha. El destino de los frutos buenos son los graneros. El de la hierba mala es el horno para que sea quemada. La hoz representa... La palabra, la hoz representa la palabra de Dios, el mensaje del evangelio con el cual son cosechados los escogidos de Dios y son preparados para ser transformados en este tiempo final. Por eso, en este día, en este tiempo de cosecha, la orden del cielo es Mete tu voz y ciega porque la miel está madura. Este ángel, que es el cuarto, que aparece en el capítulo, viene del templo, es decir, de la presencia de Dios. Este ángel actúa como un mensajero de Dios. Solo Dios puede decidir el momento en que la miel está madura para ser cosechada. A los creyentes nos toca la misión de, de sembrar, de sembrar la semilla y cuidarla para que crezca adecuadamente. Alrededor de nosotros, hoy, millones de hombres, mujeres, niños, en ciudades, aldeas, en el campo, millones que están listos para ser cosechados espiritualmente. Debemos ofrecerle el mensaje que puede transformarlos. Debemos hacerlo porque ellos, aunque ellos, aunque esto implique sacrificio personal. La iglesia en estos tiempos no podemos perder la visión No podemos perder la visión de las misiones. Estamos llamados a llevar las buenas nuevas de salvación. Hoy tenemos la oportunidad de ser instrumentos en las manos de Dios para producir una tremenda cosecha espiritual. Debemos ir en busca de de los sedientos y hambrientos de espíritu y entregarle el agua de vida. En este tiempo que estamos viviendo es tiempo de levantarnos y llevar el mensaje de amor. Y yo quisiera, por favor, que usted vaya también conmigo a Isaías 52.7. Vamos, que, vamos a ver qué dice la palabra de Dios Y dice aquí la palabra Cuán hermoso son sobre los montes Los pies del que trae alegre nueva Del, del que anuncia la paz Y del que trae nueva de bien Del que publica salvación Del que dice a Sion, tu Dios reina Aleluya Gloria a Dios, hay millones de almas con el angustioso lenguaje sin palabras de sus necesidades materiales, físicas y espirituales sumergidos como náufragos en un inmenso mar de idolatría, fanatismo, superstición, esclavitud, sometimiento, sufrimiento que están necesitados de ser cegados. Para Jesús el tiempo es ahora. Él dijo con singular claridad, me es necesario hacer la sobra del que me envió mientras dura el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan 9.4 Los agricultores tienen un periodo de espera entre, entre la siembra y la cosecha. Juan 4.35 aún falta. Dice aún falta cuatro meses para, para, para que llegue la siega. Pero en el terreno espiritual. No debe, no debe haber una espera tan larga. Jesús ha venido para que hoy sea el día. De la oportunidad. Si miramos a nuestro alrededor veremos gente con hambre espiritual listo para la ciega. Alza vuestros ojos y mira los campos porque ya están blancos para la ciega. Este es un mandamiento de Jesús que como todos los demás deben ser obedecidos. La cosecha se acerca, ciertamente llegará. En el momento exacto establecido en el plan eterno de nuestro Dios. Entonces el reino de Dios será revelado en todo su esplendor. Iglesia, hoy es el día de salvación. Usted y yo hemos sido escogidos para anunciar las escuela nuevas de salvación hay un mundo perdido sin cristo allá afuera. o la voz de dios y prediquemos la palabra en tiempo y fuera de tiempo si el espíritu santo de dios te ha hablado a través de este mensaje y quisiera abrir tu corazón a jesús le pido que repita unas palabras conmigo, son sencillas Pero estas palabras, escuchen Estas palabras te van a llevar a la presencia de Dios Te van a llevar a la reconciliación con Dios Señor Jesús Te doy gracias Por el perdón de mis pecados Y por la salvación de mi alma Te doy gracias porque en este día he podido encontrarte, he abierto mi corazón y tú me has perdonado. Te pido, Señor, que mi nombre pueda ser escrito en el libro de la vida. Señor, tómame de tu mano y sosténme en los momentos de prueba, en los momentos de debilidades. Que tu Espíritu Santo. Me fortalezca. Todos los días. Desde hoy para siempre. Amén. Voy a orar por usted. Aleluya. Quiero orar por usted. Y por todas aquellas personas. Que en este día. Están escuchando. Aleluya este mensaje. Y están conectados. En este programa de 48 horas. Padre en el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo pueda estar ministrando allí la necesidad de tu pueblo Dios mío gracias por estos tus hijos ya que han sido sabios y te han reconocido como su Señor y Salvador te pido Señor que tú le tomes de tu mano que tú le fortalezca, que tú le sostengas, Señor, aleluya, y que ni a derecha ni a izquierda ellos se aparten de tus caminos, Señor. Sostenle de tu mano, como también te pido, Dios, por tu iglesia amada, que pueda ser fortalecida, que pueda ser levantada, Dios mío, con el poder de tu Espíritu Santo, sostenle, Dios mío, para que ninguno de tus hijos, Dios, retrocedamos. si no sigamos adelante hacia la meta Señor, Dios mío que tu gracia, que tu favor que tu misericordia nos puedan seguir todos los días de nuestras vidas mientras vivamos sobre esta tierra gracias te damos en esta preciosa, en este precioso día gracias por todas las bendiciones que hoy estás derramando sobre tu iglesia sobre tu pueblo en el nombre de Jesús, Dios mío, glorifícate, Señor, con poder. Glorifícate, Señor, en este día. Y que la palabra que se va a seguir predicando a través de este medio, aleluya, pueda, ser, pueda seguir siendo de imparto a los corazones que hoy van a estar escuchando los mensajes. Aleluya, en el nombre de Jesús. Sí, Espíritu Santo, te lo pido. También pedimos, por favor. Que usted siga conectado en este programa de 48 horas. Hay más palabras de Dios para su vida. Créalo. Aleluya. Que Dios me le bendiga rica y abundantemente. Su hermano y amigo, pastor Joel Cáceres Machín. Que Dios me le bendiga.